Hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en realidad qué hora se encuentran. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo encontrar su número de CCI. El número de CCI es su cuenta interbancaria, su número de cuenta interbancaria que les pueden hacer depósitos de cualquier otro banco que no sea, no sea BCP. Ya en el video anterior les enseñé cómo, cómo buscar en Google Ahí también se podría encontrar si no, si, si, si no tienen ustedes la aplicación Porque en esta vez les voy a enseñar de la aplicación que lo tienen en su celular de BCP Bueno, en otro video ya les, les, les hice un video de cómo de cómo sacar ese número de CCI Para que les hagan depósitos de otros bancos O les hagan, perdón, este, transferencias eh, Ya lo tienen ese, ese, eh, ese video Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar de este Vamos allá Lo primero que tienen que hacer, vamos a entrar donde dice cuenta de ahorro Vamos a dar cuenta ahora Esto es en la aplicación que los tienen en vez de, en el que lo tienen en su celular Y si no lo tienen, revisen el otro video Que también hice que, como para que busquen en Google directamente Bueno, entramos acá donde dice cuenta de ahorro Que esta cuenta no la utilizo más de 3 años, del 2017 Y bueno, acá les voy a enseñar Acá dice cuenta de ahorro 0.30 céntimos que yo tengo Y bueno, vamos a entrar ahí Acá dice cuenta de ahorro 0.30 céntimos Debajo dice número de cuenta en la parte de abajo donde dice número de cuenta, es el número de cuenta de BCP donde les pueden hacer transferencias, depósitos directamente de, de BCP a BCP. Es decir, es de otro de otro usuario BCP les puede hacer un depósito o una transferencia, pero cuando es BCP. Pero si alguien les pide su número de CCI o su cuenta interbancaria para que les haga depósitos, transferencias de, otras, de otros bancos, Banco de la Nación, Interbanco o cualquier otro banco, Bank eh, le envían este número donde dice Número de cuenta interbancaria, este número de cuenta es un número de CCI del BCP Este le envían para que les hagan otro, una transferencia de otro, de otro banco Eso es lo que yo les quería enseñar, si pueden, ustedes pueden probar Que si tienen otro, si tienen cualquier otro banco Pueden, Bank, Interbank, cualquier otro banco Pueden colaborar con, con un sol, dos soles, tres soles para el canal, donde dice cuenta interbancaria Y lo pueden probar si es realidad y no digan que les miento Y en el número de cuenta en la parte de arriba Es ese número Es el número de cuenta De BCP, donde les pueden hacer Transferencias de, de BCP a BCP, bueno amigos Eso fue todo por hoy, les quería enseñar Este puntito, bueno muchas gracias amigo Queens, Y un abrazo fuerte para todos